Ramón Antiguo Abrito, que como siempre toca esos temas de actualidad y temas que están en el tapete. Pero antes yo quiero recordarle que Autorespuestos Rafia es la tienda de respuestos más grande e importante de toda esta región. Autorespuestos Rafia está aquí en la avenida Libertad de Esquina Arriba y es donde usted va a encontrar todo tipo de repuestos para todo tipo de vehículos. No importa el año, no importa la marca. Venga Autorespuestos Rafi, que aquí están todos los repuestos que usted necesita para su vehículo. Recuerda que estamos ampliando nuestras instalaciones para brindarle un mejor servicio con eficiencia y calidad a todos nuestros clientes. Además, puede acceder a las redes sociales para chequear cuáles son los especiales que estarán rigiendo cada semana en Autorepuesto Rafi, tanto en Instagram como en Facebook, arroba Autorepuesto Rafi en San Francisco de Macorís Saludamos y le damos la bienvenida una vez más a nuestro compañero Ramón Antigua. Brito. Saludos, señor, y bienvenido a Política a otro nivel aquí en Contacto Diario. Gracias, jóvenes Nelly, señor Puntiel. <ríe> aquí. Es vino muy reco feliz. Reco claro, recomendando la mascarilla. Eso todavía, en Navidad. Sí. Sí. Eh, y que hoy es un gran día. Dos, días, do dos actividades importantes se celebran hoy: ¿Siempre? la lucha contra la corrupción a y nivel de internacional. De y una actividad eminentemente sí, familiar, nosotros, siempre... integradora <risa> e importante siempre... Que ahora el cita en este sí, día de hoy, incluyendo su noche Siempre para nosotros y en este espacio, <risa> los días son grandes sí, sí, sí. Porque están bendecidos por el sobre todo poderoso Usar la no mascarilla, señores Así es, Antigua, un tema que está en el tapete Y es la, lo que persigue el Estado Dominicano con respecto a lo que es de recuperar una enorme cantidad de recursos que se dilapidaron específicamente por el caso Pulpo. De manera que el Estado Dominicano se ha convertido en parte civil y exigiendo la indemnización de unos 20 así que te va a ayudar a leer el monto porque ayer estuvimos haciendo un análisis para poder leer son tantos 23 mil así es no, no 903 mil ve, son 23 mil 945 903 millones 465 mil pesos que, pre sin que pretende el estado dominicano recuperar por el caso pulpo ante esta, este caso Cuéntenos si usted cree que se sentará presidente en la República Dominicana y qué bueno que ese anuncio se hace en la víspera de un día como hoy, que es día internacional contra la corrupción. Víctor, es bueno que él explique lo que significa constituirse en actor civil primero, entonces. En su condición sí. de abogado, sí. Mira, la, el año, eh, a principio de año, el presidente de la República constituyó una comisión de, jur, de juristas o abogados eh, con la responsabilidad de perseguir eh, de accionar en la recuperación de bienes, inmuebles, derechos, efectivos y todo tipo de, de propiedad del Estado Dominicano que se demuestre inclusive sin la necesidad de, de la intervención de un tribunal que demuestre que ha sido eh, extraído o robado al Estado Dominicano. Esto se, esta comisión se constituyó con el decreto 2221, a principio de año. Antigua disculpe, antes de entrar en detalle, ¿y es posible esto todavía sin la existencia de la ley de extinción de dominio? Ahí voy. Mira, es una expresión más, hay que reconocérsela, al presidente de la República Luis Abinader, es una expresión más de su decidido interés, en que las cosas, que el, el manejo, la administración de los recursos del Estado puesto en manos de ciudadanos dominicanos sea de manera transparente y que garanticen el mejor buen uso eh, para beneficio de los dominicanos y dominicanas. Eh, lo, de que él ha, lo que él ha estado estableciendo, yo pienso que es como un refuerzo a su intención, que solamente es una intención porque legalmente no es así. A su intención de que de tener un Ministerio Público eh, independiente El Presidente de la República el año pasado, el 16 de agosto Nombró eh, lo que él ha denominado un Ministerio Público independiente Que uno sabe que tiene bastantes limitaciones Bastantes limitaciones por el hecho de que la Constitución Lo que establece que es que el Presidente que lo nombre Y la historia es que siempre el Presidente de la República Como lo nombra, ese nombrado le debe responsabilidad o le debe eh, información a él. El presidente de la República ha querido con este Ministerio Público que son tres personas al final también debo decir, lo, el llamado Ministerio Público, que sea independiente entonces le pone como una especie de pie de amigo, diría mi abuelo a ese Ministerio Público para demostrar que es verdad que está en intención de tener un Ministerio Público independiente Ayer dijo que le va a otorgar más recursos Exacto, eh, la ministro, la la eh, la directora de, de, del Ministerio Público, la procuradora de la República Le pidió unos 2.500 millones de pesos más que lo que se le asignó Antigua, Y el Presidente es, eso... de la República dijo en una intervención que tuvo ayer Que no en la Cámara Americana de Comercio Que no tuviera ningún temor que él va a disponer por eso Pero, Antigua, disculpe, ¿esa responsabilidad directa y exclusiva del Poder Ejecutivo Suministrarle los recursos al, al, al, al, al Ministerio Público? En atención a la ley, no porque la ley establece cualquier porcentaje del presupuesto, igual que el 4%, el 4% no es un invento de astronauta. Eso es que está en la ley, la distribución porcentual del presupuesto de la nación a las diferentes instituciones que conforman el aparato estatal. Asimismo mismo va al, al Ministerio Público. Así mismo va al Ministerio Público a través de la justicia. Okay que creo que es un, un 11% del total del presupuesto, no de, recuerdo el porcentaje. ¿De lo que va al Poder Ejecutivo? De lo va, poder no, de los que va al, al Poder Judicial, pero le una parte al Ministerio Ajá. Público, okay. que poder es dependencia del, del, poder, del Poder Ejecutivo. Entonces ese monto va a depender <coughs> de la cantidad que se determine, cuánto del presupuesto, qué porcentaje del presupuesto es que va al Poder Judicial, entonces ahí se distribuye. Se distribuye a, al Ministerio Público y al Poder Judicial. Okay porque recuérdate que es una pata una pata sí, sí. Eh, ¿Y el dinero que se recupera dónde va? El, el dinero que se recupera, según el artículo, el, el decreto eh, 2221, eh, será para invertir en obras de desarrollo social o general para eh, el, el pueblo dominicano, para la población. O sea, no es que está especificado para hacer tal o cual cosa, no todas las obras que tengan que ver, con el desarrollo de, de, del sí, país. Que eso es un caso aparte eh, sí, a sí. discutir. Entonces esto, eh, eh, Jorge Luis Polanco, se llama el, el presidente de la comisión que creo que tiene unos nueve eh, diputados, eh, nueve eh, abogados que son los que están, los que han conformado esa constitución. O sea, esa comisión está esta, trabajando es que eso, desde ha principio. eso ha revivido el asunto nombramiento es, normalmente esa comisión porque eso como que se había pagado. Esa comisión porque esta comisión se nombró a principios de año, como te digo en virtud de un decreto y estaba trabajando ya hay casos, porque recuerda que te dije que el decreto no establece que tiene que ser como la, la ley de extinción del dominio la ley de extinción de dominio es cuando tú te hayas sido condenado y tenga una condena que goce la cosa irrevocablemente juzgada sea tiempo después de se lleva, y que sea condenado ya definitivo entonces, entonces está la, a través de la ley de extinción de dominio se te puede la devolución de esos recursos. Tú tienes que devolver, o el Estado Dominicano puede adquirir todos esos recursos que se sindiquen la sentencia, en el proceso judicial que tú has malversado, te has robado. Con la Comisión Nacional de Recuperación de Bienes del Estado Dominicano, que no es la comisión de titulación, la de bienes del Estado Dominicano. Esto no tiene necesariamente que contar para accionar, por eso es que se ha constituido un actor civil el gobierno dominicano a través de esta comisión, demandando la devolución, la indemnización, el pago. Sea, es una manera inteli pago. inteligente entonces del Estado Dominicano. Sí, por el pago de, eh, por el, como pago al daño, al daño que le han ocasionado a esta persona, el Estado Dominicano está solicitando como mecanismo de resarcirlo, de devolverlo, de sanarlo, de responderle, eh, la cantidad de 23.903 millones de pesos y eso en este... pero en el, pero oye, Vamos a suponer a, a Antigua que, que el caso llegó hasta las últimas consecuencias Y fueron condenados Esa devolución Y el pago de esa indemnización Lo van a hacer todos los involucrados en el que Están obligados a hacerlo Todos los involucrados en el caso Pulpo La demanda en sí es una cifra Va a simbólica? sonar contra El, el, el sindicado O la cabeza ...del caso de Pulpo, que es Juan Alexi Medina... ...pero es a todos los involucrados... Claro. ...pero te repito, lo importante de esta de esta comisión... ...y de esta de acción esta judicial... ...que eh, inicia el gobierno dominicano es... ...que no hay que esperar que condenen a, a, a, a Alexi... ...es con la investigación, con las auditorías... Que se, han, que, ...que se han hecho y que demuestran... ...la cantidad de dinero que envolvió este, este, eh, este entramado... Y recuerda también que es como indemnización, que la ley de extinción de dominio te dice Si usted se te ha condenado que se robó 2 mil millones de pesos, usted debe devolver esos 2 mil millones de pesos Aquí no, aquí como indemnización, mira que el gobierno está pidiendo 23 mil millones de pesos cinco o seis veces lo que pueda ser lo que, lo que se, lo que se establece que tú, te ha, que tú te has robado Ahora, ¿dónde está lo importante de esto? Lo que decía al principio Primero que yo lo veo como un refuerzo a esa voluntad férrea del presidente de la República, Luis Abinader, de que de que no, eh, de tener un Ministerio Público independiente, tener una Cámara de Cuentas independiente. Y yo diría que como el presidente de la República, déjeme cuidar, si estos no quieren actuar como independientes, si yo tengo Sibin, mi comisión, yo tengo mi comisión que va a accionar. ¿Dónde está la inteligencia? Por eso estrategia y, y una manera de ratificar el presidente, del presidente de la República ratificar su disposición de trabajar, de luchar contra la... Entonces esto desmonta el, el, contra el argumento que tiene el PLD de que es solamente una persecución política Sí, totalmente yo decía eh, a, a unos amigos, he dicho si el PLD entiende que se está persiguiendo solamente a los PLDistas de Danilo y ellos quiere, quieren significar o insinuar que también de Leonel hubo malversadores. Que lo dicen. Entonces que lo demanden ellos, que se querellen ellos. Pues ellos pueden querellarse como actores. ¿Por qué campos, no lo han civiles. Hecho? y Ellos pueden querellarse. Entonces, Antigua, no. está bien, el gobierno está contra, contra nosotros y nosotros estamos seguros que lo de Leonel fueron un más ladrones que lo de nosotros. Querellense contra ellos y y reciban el apoyo del Contigo, gobierno. Pero hay algo, y es ese monto que yo digo, es un monto simbólico porque realmente no. de ser, ser condenado o sea, de ser condenado en la ser, propiedad de, civiles de que están condenado, usted cree que existe la posibilidad de que ellos puedan pagar esa indemnización. Sí, es que lo tienen me, Repito, es una indemnización, recuérdate que eh, tú... Pero, pero que es que usted se me ha quedado que es una indemnización, pero Sí, porque es una es una obligación. Del, del demandado de devolver si se le demuestra, verdad que, sí, sí, sí. que ya que, estamos hablando daño. que se le demostró porque oye, es por el daño que le ha causado al esta, al gobierno, al estado dominicano al pueblo dominicano, no es por lo que él se robó es, es que por es, lo que las personas han dejado de percibir, de percibir en percibir, educación, en salud en, salud, en trabajo, nada. en empleo sí. en bienes y servicios Entonces, el estado dominicano entiende esta comisión el, el gobierno dominicano entiende que ha sido dañado en 23.900 millones de pesos. Eso es por lo que lo te mandando Pero hay, hay algo importante aquí. Imaginémonos que fuera, que hayan 10, 10 casos que hay. Hay tapulpo, anti, eh, antipulpo, coral, eh, coral, coral y coral G 5G. G5. Están los de la CDE, están los de la Cámara de Cuentas. Y por ahí viene la visita sorpresa. Eh, viene la visita sorpresa el asfalto el, el, el, el, el asfalto ese de Gonzalo uh -huh. eh, vamos a llevarle 10 casos eso uh -huh. habla de 230 mil millones de pesos que pudiera recuperar el Estado si a cada uno lo demandaran por 23 mil millones de pesos 10 casos si convertimos en dólares eh, este teléfono <risa> no, no, no, eh, no canta, el no canta, malvado canta. no dio no yo quise convertir 23.900 millones de pesos entre el 56 y 50, que pudiera estar la tasa de, de, de cambio, eso me va a dar todos los millones del mundo de dólares. Y yo creo, yo soy de los que cree, que con una gran parte de la recuperación de los recursos que se dice que se han robado los funcionarios públicos en los últimos 10, vamos a poner en los últimos 20 años. Se paga la deuda eterna y no estoy exagerando. No quiero termine este segmento sin hacerle una pregunta a la antigua. ¿Qué le pareció la destitución de la ministra de la juventud? Excelente. Lo penoso es, Nelly, amigos televidentes, que sea el ministerio de la juventud, eso es lo que me duele. Ya que no sea que... el ministerio de la juventud, que es donde yo digo que deben generarse, tú que manejas eh, temas de proyectos y capacitación, coaching, Señores, es ahí donde debieran generarse todos los todo lo, lo, lo, lo, lo proyectos de y desarrollo. que la de más la, de la mínima policía. acción que se haga desde el Ministerio de la Juventud o sea para beneficiar. Debiera ser. Claro. Pero peor aún, que sea en el tiempo, que sean dos mujeres, es validar, validar lo que se ha sindicado como siempre, como una un privilegio del hombre. Hay que poner un hombre ahora. Sí. Y suena no, alguien algo. Francisco de Macorís. Vamos a ver qué pasa. Ya anda un rumor de una persona bien. Ah, sí, leí ahora, cuando venía para acá, hay un... Eh, un supuestamente una persona un de San Francisco está dentro de la alterna de tres personas. Para ser ministro de la juventud. Sí. Es un reto que tiene el gobierno que de dos, oye, me de dos Sí, pero, cero. Sí, pero, pero una pero, pero de quiero tres Quiero decir también a las mujeres, a las defensoras, a los defensores de los derechos de la mujer, comencemos a estudiar eso como, como tema de estudio. Claro. Tú, porque ah, ahora surge, entonces ahorita hay que cancelar. Eh, puede, no, el preciente. que llegue, que entienda que de los errores se aprende. Tiene que hacer un diagnóstico profundo sí, entonces, a ver qué es lo que está pasando. Ahí. aprendió, pero fue a ser, a ser peor ¿Y la es? de ahora. Y esto corrobora la parte que usted decía de que no es solamente a la gente del PLD. El gobierno, con cada funcionario del que esté haciendo algo, pues lo está. Va está mucho. aprendiendo con ¿Qué, ¿Qué le mandan? ¿Qué le, le están discriminando? Le está ¿O.? imputándole al Presidente de la República como una debilidad, que él nada más lo cancela, sí, pero es que él ha dicho que tiene un Ministerio Público independiente ¿Ya? entonces él lo cancela, que ese es su papel y proceda, Público, que el Ministerio Público procede proceda. Entonces, porque yo, estoy, yo soy lo que está a mí, no me, tiene, a mí me tiene sin cuidar que nadie me, me venga a marear, como dicen los españoles con que, que condenaron a, a Alexis Joaquín eh, a, a Alexis Medina o a cualquiera de esas personas y se quede con los cuartos, señores, nosotros tenemos una persona que fue condenada en Estados Unidos está aquí y hubo que devolverle no es que es lo que recuperó hubo que devolverle todo y hay un banquero que hizo cinco años preso después de haber quebrado un banco el gobierno pagó todos los recursos a los clientes y ahí hablando cuando hablo me por cinco mil millones pesos. No hablo, cuando hablo pasos, y, y, cuando, mil. cuando hablo de cifras eso es lo que dicen psicólica. los muchachos eh, eh, por ahí es que va mi planteamiento cuál eh? es el problema que eso da una mala señal O sea, ahí está esa persona Cancelado eh, Por el presidente de la república no, Que fue el que, que lo nombró lo que Pero entonces y ahora Para su casa tranquilo ¿no? Con el caso de, de la ministra de la, de la juventud El presidente de la república es de aduro que está Porque también eh, eh, la versión que hay Es de que ella dio algunos privilegios O facilidades para una, una negociación con, con el esposo Con una empresa Eh... eh Propiedad el del esposo, jurídico lo, de, lo, denunció. lo denunció Y lo cancelaron al otro día Ella la cancelaron un martes, y, un, miércoles, un martes y el miércoles cancelaron al esposo O sea, tiempo? el presidente de la república está metido en su cosa Así es. Ahora, su ministerio público, el ministerio público de la república dominicana Tiene la responsabilidad para que no le dé validez a los peleaditas de Leonel A los peleaditas de Danilo diciendo que no es a ellos que lo persiguen bueno, y Camacho dijo que van por más personas del caso Pulpo. Y el presidente ratificó que hay recursos para el Ministerio Público. O sea, que no, no, no tengan miedo. Es, es, no, que no tengan miedo porque se me pasó, porque yo, ente, yo tenía la, la, la, la, la información de que entre lunes, martes y miércoles, el caso es lo, lo que tiene que ver con el ex ministro de, de, de, de Hacienda, el ex director general del Banco de Reservas, y el ex ministro de Obra Pública, a esta altura de juego, estaban durmiendo con ropa, con traje con ropa. No, no, usted lo duda que deben de estar durmiendo con ropa. No, pero ya me está pasando la semana. Bueno, Antigua, gracias una vez más por compartir con nosotros como cada jueves las aspiraciones del gobierno de recuperar esa suma que ustedes están viendo ahí en pantalla. De 20.